Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Bien? yo Me alegro, yo más o menos, nada mentira, sí, estoy bien eh, Salgo acá con un montón de cableíos y varias cosas, vamos a grabar acá Porque bueno, como saben, tengo auriculares chicos Porque el otro se rompió, que En la parte de, de grabar el micrófono, porque se escuchaba un ruido de una mierda sí. Yo reaccioné ya a otro video, quizá le dejo una muestra acá. Bueno, no ha habido reacción esta vez. Como no puede ser, a otra ya más de, bueno, de este de Kishinpe que no voy animar. Que es, eh, vamos a reaccionar esta vez a Sat Mario. En su video HD. ¿Qué es este? Este ya es lo vimos de contra... De... ¿Verdad en eso? Sí se escucha pero se da un río fuerte de respiador de la compu así que pues, me dio vergüenza preferir pues, no subir ese vídeo por eso demuestro, pues, demuestro esos fragmentos nomás y no voy a volver a reaccionar a otra que ya vi ya, ya he visto ya por lo menos no sé que por lo menos reacciona a cosas posta realmente no voy a volver a ver un video que ya he visto así que bueno de eso no volver a ver más pues ya no vi ya y bueno, vamos a acción esta vez a un YouTube hispano de, de calani que subió esta mañana Que bueno, se llama El Exceso de Sociedad, que es obviamente del, del broma, del guasón Así que voy a ver este video que dura 7 minutos Y a ver qué, qué referencias, cosas interesantes habrá en este YouTube hispano que voy a ver Y bueno, vamos a ver de todo, así que damos play y comenzamos No <risas> sé ¿Sí? que la película? Oye, oye, oye, ese sí. oye, espero que no me joda el copyright de Warner, ¿eh? Porque el otro YouTube hispano eh, Lo recorté en YouTube porque Tenía unas partes que me bloqueaban en algunos países Por eso quedó medio raro el video Pero bueno, no vamos a verlo igual Oye, oye, ese sí. no, no, no. Señor Flack. Un par de años. Vaya chistes y no quistes. Quiero que se por ti. Por después de la doctora, ¿no? Me encanta anda a casa. Abierto. Casabir. Vivemos en una sociedad. Ay, qué mierda fue eso. No, no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en serio, parece que por Por <tose> Dios mío, está bueno! No, sería, no sería la madre, es niño, es Yo me mi el niño ¡Al no <risa> <y> el... <risa> <risa> miércoles! Ah. Me he ha rompido aquí, grande. Ah, bueno. Eh. La verdad es bastante bueno, sí. A ver. Josh Dance No sé <risa> lo que les está pasando. <risa> Tú hablas así de mi puta bravo. Ah, mierda. Qué Payas. Estamos llegando a esta esquizofrenia social. Vivimos en una sociedad... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ah, ahí está el Spider-Man. Eh, el baile. El Spider-Man es ¿eh? <risa> Ahí está. <risa> ah, obvio es. Ese muchacho de verdad va en serio, va por todo. Luisito. <risa> no. Los payasos rezando, mira eso A ver A ver, ver. ver digo ah, Se trata Artuito Hola amigos Pikes Qué gusto poder saludarles Un día más, gracias a Dios, gracias a papá Y a porque tenemos que hacer El día de hoy quiero partirles No, <ríe> no. <ríe> La mierda yo Y además un tema que nadie me ha pedido Pero le quiero pedir un favor Mamá, papá, vuelvan a casa Y bueno, ustedes ¿Saben qué sale de la cruza de una hormiga y una naranja? ¿Y saben? Pues una hormigota. ¿Y qué sale si cruzas una piña por una naranja? ¿Qué? Pues una pinta... ¡Orgida de humor! La última vez hice la vista gorda porque me caíste más o menos bien, pero esta infracción no te la puedo dejar pasar. <risa> no, tío, tío. Tanto bueno. Eso sí te vas más tarde, ¿eh? Científicamente, el presidente ha querido reproducirse con caballos <risa> que, los en 5 1, que ni los afemeninados ni los afemeninados <risa> sea. ni los afemeninados ni los reyes de los cielos. ¿Por qué? Porque te tocas por la noche. <risa> es verdad, todo lo que Dios crea me la vea. <risa> el día de hoy yo quiero grabar este tema porque muchos me decían que hijo lesbiano. A <risa> ver, ah, me he muerto. Es. Ese. No importa lo que yo opine. ¿no? Bueno, bueno, ¿no? <risa> bueno, la mierda. <risa> ¿Qué importa tu opinión, la mierda? Y <risa> bueno, esta también. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? 80. Si sí, los políticos son pendejos, okay. la mayoría. Entonces, ¿sé que eres un juez? ¿Estás trabajando en material nuevo? ¿Quieres su chiste. ¿Qué fue eso? ¿Se siente? Es? <risa> <risa> Ay <risa> ah, la mierda Vamos a ir un Damas y caballeros y caballos Caballos Si me sigues en YouPorn you Sabrás que tengo City sí, sí, listo you Sabrás point. que tengo una Una gran afición por las putas Realmente me encantan Por fin Encontré oh. una Deliciosa Nutri- Leche colecciona. Entonces mira, o sea ahí está cerrada. No se puede Abrir Lo primero que tienes que hacer es molerla. ¿Ok? Oh, no mames. Oh, Yo, como antes la hice hacer no sé. O sea, la gomita es mierda. La encontré en el... Coño de tu madre. La encontré en el Oxxo de la 14SUS, Instituto Juan Pedro Segundo. Pero ya no hay, justo la pelas. ¿sí? ¡No es es lo mejor que existe! ¿Sabes qué? Deberíamos mandarle este puto a todos. O sea, y al ver mi cara de orgasmo comiéndomela. Ah, pues, ¿sí? ¡Ney! ¿No? <risa> yeah. ¡Soy un payaso ¡Haz algo gracioso! <risa> oh, ¡No! ¡Ah, <risa> oh, tú! Ah, ah. Carajo, ah, carajo, tío otra vez No, puedes bloquear con eso Si, si puedo ¿Puedo yo? ¿Y no? Están ¿no? ¡Todo <tose> el mundo! ¡Me la pela! <tose> Fue demasiada no todo el mundo, y ese es en no todo el mundo, es basura. <risa> Creo que está bien, ¿no? ¿Por qué soy una basura? Sí. Sí. Pero si queda okay. bien, <risa> ¿Qué te parece otro chiste, Marray? No. ¿Qué no. tienes? No, ¿Qué te, no lo no lo ¿Qué te ¿Qué hice? parece otro chiste, Marray? No. Ay. voy a salto, ¿Qué, te ¿Qué te No, lo te no no parece plátano. Plátano. <risa> Lo que obtienes? Lo que putas <risa> ¿Qué fue otra serie sí. Gracias por ver este Si quieres estar al tanto de mis próximos posts eh, sígueme en Twitter en cada Una Y vos <risa> Ok, ahí hay alguien más, yo Yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque <risa> yo lo tienes? Sí, sí, lo tengo ¿Qué? Ay, <risa> ah, estuvo bueno eso A ver <risa> Le espado al Sí, sí, lo tengo Ay, estuvo buenísimo Ok, le oh, demasiado buenísimo el, el pub hispano, like completamente, bastante bueno, genial, hace rato que no me acaba de risa así que, ok, bueno gente creo que lo vamos a sacar hasta acá, bueno eh, espero que por lo menos te entretuvo el video, y creo que sí bastante, porque no tan, vas a entretener con esto. Eh, y bueno dejaré, el video original en la descripción de abajo eh, abajo acá <risas> cualquier tipo de incomodidad no te gustó este bueno las comedias subjetivas vivimos en una sociedad <risas> y bueno nos vemos en la próxima en la próxima ocasión soy yo soy último y bueno nos vemos en el próximo vídeo los.